Boliviana y para ello tenemos en nuestros estudios, aquí en el Estudio 1 de F10 Noticias, al Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, estimado Ramón. Un saludo cordial también a la compañía Sonia y a toda la audiencia de F10, ¿no? Eh, quienes me están escuchando. ¿Hay plan B? Bueno, nosotros tenemos un plan económico que ha sido plasmado en el plan de gobierno eh, cuando eh, nuestro presidente hizo la campaña, con el que también se ganó. Tenemos un modelo económico, económico social, comunitario productivo. No necesitamos tener un plan B en el que claramente se fija cuál es el rumbo de la economía nacional. No nos olvidemos, estimado Ramón, de que el año 2020... Producto de una mala administración de gobierno de ese periodo, del año, Añez, sumados al tema de la pandemia, COVID, teníamos un decrecimiento. Prácticamente la economía no había crecido, no estaba produciendo, hemos decrecido en menos casi 9%. 2021 hemos crecido a 6,1%. Al tercer trimestre del año 2022 hemos crecido en 4,3%. Y este año estamos creciendo en 4,86%. Tenemos la tasa de inflación más baja de la región, estimado Ramón. Sí. Tenemos la estabilidad de precios, tenemos estabilidad económica. Eso no solamente decimos nosotros, también lo dicen los organismos internacionales. Viceministro, cuando asume la presidencia Luis Arce Catacora, ¿no estaba previsto una ley del oro o sí? Nosotros, eh, no es que la ley del oro recién hemos enviado, no. hemos enviado en abril, del año 2021. Prácticamente han transcurrido dos, 24 meses, casi dos años, eh, hasta que el, como sea, el día de ayer, el día domingo, se ha aprobado ya en detalle el proyecto de ley de fortalecimiento de reservas internacionales, comúnmente llamado la ley del oro, pero es un proyecto de ley que va a fortalecer nuestras reservas internacionales a través de la compra de oro ¿no? el oro boliviano, para que estos recursos se fortalezcan y el Banco Central pueda hacer operaciones, ¿no? monetizar este oro en mercados financieros internacionales y pueda, a través de esta manera, generar mayor rendimiento en beneficio ¿En del país. En la actualidad, a esta hora de la tarde, 13 horas con 13 minutos, y no es que sean cifras de mala suerte, ¿a cuánto ascienden nuestras reservas internacionales a esta hora de la tarde, Zenón? Bueno, el Banco Central seguramente lo va a informar estos días eh, eh, el nivel de las reservas internacionales. ¿Qué porcentaje de oro tenemos en el país en estos momentos? Bueno, sabemos que eh, gran cantidad de las reservas de oro ¿no? que tenemos, eh, eh, lo, lo tenemos eh, hecho en inversiones financieras internacionales que prácticamente y seguramente el Banco Central también va a informar pero lo importante de esto es que el Banco Central, hoy por hoy, ese oro monetizado tiene justamente para invertir en mercados financieros internacionales, sí. generando mayor rendimiento. No nos olvidemos, estimado Ramón, sí. que el precio del oro, al ser un activo, eh, hoy está subiendo. ¿no? Si ustedes ven la onza Troy, eh, él prácticamente está subiendo más de dos mil dólares. Para que la gente lo entienda en la casa, no es que tengamos el oro en lingotes como lo estamos viendo en las imágenes de apoyo, ¿verdad? Es oro monetizado. Así es. ¿Verdad? Eso es correcto. Es, así es. Y la cantidad nos la va a facilitar el Banco Central el banco en su Central, momento. Sí. Perfecto. Ahora, lo que preguntaba el diputado Reyes y muchas personas se están preguntando: ¿qué va a pasar cuando se acabe? Porque, claro, en algún momento se va a acabar. Bueno, no nos olvidemos, estimado Ramón, que el 2020. Sí. Eh, las empresas comercializadoras de oro Las empresas que han exportado oro hacia afuera El 2020 exportaron 30 toneladas métricas El 2021 han exportado 50 toneladas métricas El 2022 60 toneladas métricas Yo le pregunto a la población ¿Cuánto de oro eso se ha quedado para fortalecer las reservas? Nada Entonces lo que estamos ahora Bueno, tampoco así? teníamos la ley no teníamos es la ley. Así, no había una normativa en sí. este caso, claro. Ahora la ley va a permitir comprar oro a quienes al sector aurífero, sector cooperativista, como decía nuestro hermano ministro, y, esta, eh, y al comprar oro, ¿no? lo que vamos a hacer es fortalecer primero las reservas internacionales. Pero también la ley establece, por eso es que es importante que los diputados, eh, quienes eh, yo les primero les felicito les les agradezco a cada uno de ellos, a las hermanas, hermanos diputados, quienes se han puesto la camiseta por el país de continuar con esta estabilidad macroeconómica que tenemos a la fecha. Pero al comprar el oro, primero va a fortalecer las reservas internacionales. Pero existe un límite, estimado Romón. Exacto. A, a, existe un límite. La, la ley de fortalecimiento establece que al menos tiene que contar, o sea, en reservas de oro, 22, ton, 22 toneladas de métricas. Uh -huh. Por tanto, no es que se va a acabar. Y además, nosotros eh, creemos que eh, producto de la actividad minera que tenemos en el país, eh, es una fortaleza de que tienda a crecer. Entonces, eh, no es correcto las afirmaciones que señala diputados opositores. En otras, ay, perdón, perdón, Sonia. No, no, yo solo quería... Ramón. Eh, en otras palabras, viceministro, ¿esto quiere decir que va a haber mejorías, por ejemplo, en las divisas? Esa es la finalidad, ¿no? Que claro. el Banco Central de Bolivia, al comprar el oro pueda este, estos oros puedan monetizarlo en oro monetario y hacer las inversiones en mercados financieros internacionales ¿cuál es la finalidad? de que pueda generar mayor rendimiento para el país, traiga divisas que necesitamos para el comercio internacional, sobre todo para el sector exportador eh, y, y este dinero lo que va a hacerse es justamente hacer la política monetaria que tiene la finalidad el Banco Central. La gente está preguntando qué va a pasar con el dólar, ya que, ya que está usted aquí hay que aprovecharlo todo vivirlo bueno, como un limón bueno es un hemos eh, atravesado un momento eh, en el que digamos eh, por un periodo de especulación de, de mucha una demanda eh, inusual que ha ocurrido eh, en su momento mucha gente se ha dejado especular y ha ido a demandar dólares como cosas que no hacían por ejemplo mucha gente por esa in mala influencia lo que han ido es a demandar dólares al Banco Central, a los bancos, y empezar a cambiar. Sin embargo, esta gente que no, no, no hace sus transacciones en el mercado nacional ¿no? eh, y está queriendo adquirir dólares, lo que va a hacer es comprar dólares a un precio, a un tipo de cambio más caro, y el rato que quiera utilizarlo, este dólar va a tener que va a perder porque va a vender a un precio más barato. ¿A quiénes le sirve el dólar? Son aquella gente que exporta o importa, que tiene mucha relación de comercio internacional. Por tanto, es un elemento eh, que hay que diferenciarlo. ¿no? Entonces, eh, son momentos que ya poco a poco ya estamos normalizando, estimado Ramón. Viceministro, muchísimas gracias por su brevedad, por su precisión y por haber venido hasta los estudios del alto. Muchísimas Nosotros gracias. somos los agradecidos, estimado Ramón, por la entrevista y hasta cualquier oportunidad. Hasta pronto.